El análisis de estos años de Estrategia Europa 2020, pues seguramente son desiguales. Países que han cumplido mejor sus objetivos, en el caso de España la verdad es que no, sinceramente. Eh, se ha mejorado en algunos objetivos, como puede ser educación, en, algunas, en algunos indicadores relacionados con, con clima y energía, pero eh, en términos generales no, ha habido el no se ha producido el cumplimiento de ninguno de los, de los, objetivos, de los objetivos marcados. En concreto en relación con la pobreza y la exclusión, todavía estamos muy lejos, lejísimos, de conseguir ese objetivo que, que España se marcó en el inicio del, del periodo. ¿no?